Tras la resolución de la Junta Central Electoral, que llama a aspirante a las posiciones selectivas con miras a las elecciones del 2020, a dejar de hacer campañas a destiempo, lo que incluye caminatas, caravanas, propagandas en los medios de comunicación, vallas alusivas a candidatos y uso de altoparlantes. Sobre este particular el regidor del partido Frente Amplio, Rafael Tem, dijo ser partidario de la posición asumida por la Junta. ...que están fuera de la ley, precisamente porque la ley establece... ...que se da un ocho meses antes para comenzar la campaña electoral... ...y los PLD han comenzado campaña a de tiempo, si la Junta, si la junta termina que es hay que se campaña... ...de manera que eso es violación a la ley y a la constitución... ...porque cada cual tiene sus reglas y sus normas, y tú no puedes pasarse el tiempo... ...hay que esperar que termine la Junta cuando va a comenzar la campaña electoral... ...posición similar a la expresada por su homólogo Miguel Ángel Díaz Alejo... ¿Quién cuestionó el modo de gobernar de aspirantes que no se someten a la disposición de órganos reguladores? Ahora, la respuesta del doctor Leonel Fernández o de cualquiera dirigente del Partido de la Liberación Dominicana nosotros no nos extraña, porque eso ha sido recurrente, no solamente en la campaña de tiempo, sino también el uso de los recursos del Estado, que también está eh, penado por la misma ley electoral. Y eh, eso es natural de que ellos entiendan, como ha sido en todo, como son dueños de todos los poderes del Estado, de que son dueños del país. Y que también pueden hacer lo que ellos entiendan. Joan Cordero, NTN, su noticiero regional.